Hey, muy buenas comandos, yo soy Sierra Y bueno, no tenía planeado hacer un video De 100 mil suscriptores o un especial O algo así, pero Nos llegó la placa de YouTube bajo circunstancias Bastante curiosas Mientras estábamos en un directo, así que Sin más, los dejo con el clip Hay que capturar alfa ¡No! ¡Sucio! Ca ¡Oh! ¡Me la peló, güey! Güey, nunca soy tan bueno en esta madre, es que me quiero ¡Míralo, míralo! ¡Ay, sin balas! de perro! ¿Quién toca, güey? ¿Quién toca? Cámara. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente! ¡Ay, ¡Hey, perdón, Topito! YouTube. Se abre, se abre en directo, gente. Un paquete de YouTube. Pensé que iba a llegar mañana. ¡Ah! Unboxing. Unboxing en directo, gente. Recibimos la placa en directo. Mientras jugamos Insurgence y Sandstorm. Insurgency, patrocíname Ah, güey, ¿Qué, qué, qué momento, güey, qué momento Qué bueno que lo puedo compartir aquí con ustedes Me, me salía en la aplicación que iba a llegar hasta mañana, eh Y nada, que es una pinche carta de... Una, una denuncia, ¿no? Seguro es comida Eh, qué raro está el pinche Rappi, ¿no? Pinches empaquetados, todos marihuanos Se cae la placa Viene, viene con un estuche, o sea, con esta funda como negra Una carta de YouTube Por eso vengan a Twitch, gente de YouTube, Simón ¿Recuerdas tu primer suscriptor? Tu, tu suscriptor número 100 ¿Recuerdas tu suscriptor número 1000? Has cambiado mucho, y ha pasado mucho tiempo, pero seguramente quizás recuerdas tu suscriptor número 100.000. Tus fans te han hecho crecer, has conseguido amigos, has conseguido conocidos, has conseguido una familia dentro de YouTube. Gracias a tu perseverancia has crecido nuestra plataforma y te has establecido como un gran miembro de nuestra comunidad. Estamos orgullosos de poder proporcionarte esta placa, esta placa por los mil suscriptores de plata como creador de contenido, felicidades. Ahora llegó el momento de contar aún más historias a tu comunidad y que tus fans se llenen con aún más contenido de tu gran creatividad. Así que mantente creativo, mantente construyendo y aquí siempre estaremos para apoyarte. Y quién sabe, tal vez llegues al millón de suscriptores. Eso es algo que solamente tú te puedes, te puedes limitar. ¿Tú pensabas que llegarías a los 100,000 suscriptores? Carta genérica así, güey, pero me vale verga. Pero tú no la tiene, tú no la tiene. Y esta es, uh, ha sido denunciado por abuso de menor, <risa> cabrón. no. <risa> Próximamente unboxing de la placa de un millón, ojalá, güey. ¡Gente! ¡Gente! ¡Oh, güey! Se vino, güey, se vino. Sé que tengo la pinche cámara muy mal configurada, mucho mala iluminación, güey, pero... hicieron el stream por promoción a YouTube, Simón. No mames, güey. ¡Ah! La cámara se suicida. Sé que ustedes me ven en modo espejo para poder señalar a la derecha y que se vea a la derecha. Ven, ven todo al revés. Pero pues sí, aquí dice segmento armado. Por lograr los 100,000 suscriptores. No mamen, gente. No mamen. No mamen, gente. Es que requiere, requiere dos clavos Si no la pondría una vez. Todas esas tienen uno solo. Gente, gracias a ustedes conseguimos la placa de los 100,000. Llegó en directo. Llegó el directo aquí en, en la plataforma morada. Le escriben mal el nombre. No mames, ¿te imaginas acá? O segmento armando. O sargento armado, como algunos me dicen cuando de repente llega un canal nuevo. Cierra con C. Güey, si es un. O sea, ustedes la ven así medio mugrosón el espejo, ¿eh? ahí se ven ustedes, chat. Ahí están ustedes. Se ve bien, verga. Se, se ve limpio. De nada, encuérdense. Güey, qué bonito, güey. Qué bonito. Qué bonito. Oh, sí huela nuevo, güey. A la verga, chat. A la verga. ¿Qué más? No viene dinero, güey. No viene dinero aquí. No mames, güey. Yo me la esperaba hasta mañana y hacer un videito acá cotorro, güey. Pero eso de que nos llegara ahorita en directo. Hoy cierra, se va a manosear con la placa. Y luego es de terciopelo. O sea, yo pensé que esta, esta madre cuando le entregaran se sentiría así como de aluminio, güey. Como si agarraran un chingo de latas y luego las hicieran placa. Yo pensé que sería como así de aluminio y no, güey. O sea, o sea se siente, güey. Se siente que es de calidad. Se siente que si yo agarro esto, güey. Y te doy así en la cabeza, te mueres. Eh, güey, póngase en el portaplacas. Oye, pinche copete, me quedó muy culero ahora que me corté el cabello, hoy. No, gente, gracias, güey, por todo este apoyo a todos. Los quiero mucho. Es una comunidad hermosa, güey. No falta que llegue el pendejo, ¿no? Pero pues siempre le sacamos la garra y lo hacemos caca al pobrecito que, que ande de mamón. Pero neta, qué buena, cuánto que se cae la placa a la media hora. Pero si sí son una comunidad que yo digo, güey, ¿cuánta gente no tiene comunidad? Pues que no habla, güey, que no, que no está presente, que nomás a lo mejor te da like y, y ya, güey. Y aquí en Twitch pues tengo la, la, la facilidad de conocerlos más. Pero no, neta, qué que chingón, güey. Neta, no, yo, yo esperaba así alcanzar la placa a los 3, 4 años. Tenemos dos en YouTube. Y pues vamos por el millón a ver si se puede. Muchos se ponen así que de 100.000 mil vamos a llegar a los 200.000 mil. De los 200, mira los 300, no, no, no Yo ya quiero llegar al millón Yo no quiero eso de a la vergas 200, no no, no, no, no, no Hasta el millón No voy a celebrar ni madres Así que gente, gracias Los quiero mucho, los quiero mucho Síganme en Twitch Síganme en Twitch porque se pierden estos momentos Y la cámara a veces Le da por matarse Listo ya, ya gente Ya pueden dejar de fingir, ya, ya se acabó ya sabemos que la placa es falsa, yo la compré, me costó 200 pesos De hecho no dice segmento armado, dice dice Pablito que clavó un clavito Este, ya, vamos a, vamos a fingir que, que eso no pasó Realmente creo que en el clip ya dije todo lo que tenía que decir, pero se los recalco Y es que sin ustedes esto no sería posible Llegamos a los 100.000 mil suscriptores en tan solo dos años en YouTube Entonces esto fue bastante rápido y bastante... No lo vi venir, no lo vi venir, no sé cuándo pasó, es cuando, te, es cuando creces y te das cuenta que ya tienes que pagar impuestos Les agradezco por ser una comunidad tan hermosa, tan activa Y vayan a los directos porque se van a perder de estos momentos <risa> Sin más que decir, yo soy Sierra y me despido